El Comité de Defensa Ambiental de Cauquenes, CODA, que realizó una importante denuncia a través de sus redes sociales referente a una toma de agua ilegal que sería responsable del bajo caudal del río Cauquenes, lo que se tradujo en 10 denuncias ante la Dirección General de Aguas, DGA. De Mediante un comunicado de prensa publicado en su página de Facebook este 13 de enero, Kodak informó que el pasado sábado 11 de enero de 2020, como Comité de Defensa Ambiental de Cauquien, se remitimos a la Dirección General de Aguas 10 denuncias por infracción a la norma del Código de Aguas por parte de la Viña Undurraga S.A integrantes de Kodak se constituyeron en el río los días 6, 8 y 9 de enero para, según señalan, investigar la probable causa de la falta de agua del río Cauquenes, evidenciando las instalaciones de la toma ilegal de agua en dicho río, lo cual coincide con hechos ya conocidos por la comunidad. Desde el Comité de Defensa Ambiental de Cauquenes indicaron que junto con la presentación de las 10 denuncias se acompañaron 30 fotografías del lugar de la infracción, imagen georreferenciada de las coordenadas del lugar de la toma ilegal de agua y un registro audiovisual del sitio que compartimos a continuación todo el sector de allá, pero ya tienen toda su piscina. Como ya, bueno, aquí estamos tratando, tratando en el río Cauquene, específicamente en el fondo del Boldo. Eh, estamos en un terreno fiscal, porque el río está esto, pero la cerca lo limita, pero el río tiene su... El río pasa por las tomas de esta empresa. Aquí están las bombas, aquí está la viña aquí están los postres de alimentación para esta usurpación de agua y acá está el motor cierto todo trifásico ayer hubo otra línea acá pero la sacaron de hecho las personas no están aquí dejaron los zapatos y las herramientas seguramente con la presencia de nosotros eh, no están ahí está la línea y aquí de esta forma trabaja esta empresa allá tenemos Toda la línea de alumbrado para alimentar desde el río, río Cauquenes. Allá se sienten las otras bombas a trabajar, con todo el flujo que está sacando. Eh, esto es lo que está sucediendo. Aquí está la toma de agua. Ahí está el... el, el, el de aquí usurpan el agua el río cae aquí, aquí muere el río Bauquén, bajo esta malla. Por eso no tienen nada agua los, todo el sector de allá, pero ya tienen toda su piscina acumulada. Y hasta abre el río nuevamente. Como pueden ver, aquí ya, ahí ahí ya no, no sigue más río. Y toda el agua del río se detiene aquí de ellos estuvieron trabajando y limpiando con una retroexcavadora el... abriéndole más canal esto fue ayer de aquí del río vamos a ir caminando donde anduvo la retoca. La huella de retroscabadora, y aquí tenemos las viñas. Y vamos a ir a ver el bombeo de agua. Ahí está el agua, sí, sí. Aquí tenemos el extractor, y aquí tenemos. todos aquí está en 1, 2, 3, 4, 5 motores Eso suena el agua para que se desborda pero además para grandes piñedos por allá este es fondo el fondo del bolto de caujeres y la región de Chile. No Estamos en el estado de Murcia, para que la autoridad es pertinente, no venga, y causa del pinta